Hola amigos, hoy vamos a hablar de las magnitudes inversamente proporcionales. Dos magnitudes son inversamente proporcionales cuando al aumentar una de ellas, la segunda disminuye en la misma proporción o viceversa. Y cuando tenemos una pareja de magnitudes inversamente proporcionales, el producto de ambas se mantiene constante por ejemplo el número de trabajadores y tiempo que tardan en terminar una obra vamos a verlo con un ejemplo un tren tarda dos horas en recorrer un trayecto a una velocidad de 90 km hora cuánto tiempo tardará en recorrer ese mismo trayecto si va a 75 km hora vamos a ayudarnos de una tabla si el tren fuera al doble de velocidad, a 180 km hora, parece lógico pensar que tardará justo la mitad de tiempo en recorrer el mismo trayecto así que el producto de ambas magnitudes, 180 por 1 es igual que el producto de 90 por 2 pero si nuestro tren se moviera a la mitad de velocidad Tardaría justo el doble de tiempo en recorrer el mismo trayecto, tardaría 4 horas. 45 por 4 es igual que 90 por 2. ¿Sabrías decirme cuánto tiempo emplearía nuestro tren en llegar si se mueve a 75 km hora? Vamos a seguir practicando con otro problema. Tres caballos consumen una carga de heno en 10 días. ¿Cuánto les durará la misma cantidad de heno a 5 caballos? Vamos a hacernos una tabla Comparamos número de caballos y tiempo que dura la carga de heno 3 caballos consumen la carga en 10 días ¿Qué pasaría si tuviéramos que alimentar al doble de caballos? Parece lógico pensar que tendríamos alimento para la mitad de días 3 por 10 es igual que es 6 por x, 3 por 10 es 30, 30 tiene que ser igual a 6 por x, luego x será el resultado de dividir 30 entre 6 que es 5, tendríamos alimento para 5 días, la mitad de tiempo ¿Qué ocurriría si quisiéramos alimentar a 5 caballos? Si con 3 caballos tenemos alimento para 10 días, con 5 caballos tendremos alimento para X días. 3 por 10 tiene que ser igual a 5 por X. 3 por 10 es 30, 30 tiene que ser igual a 5 por X. Luego X será el resultado de dividir 30 entre 5, que es 6. Bueno amigos, espero que os haya servido de ayuda este vídeo y espero volveros a ver pronto. Un saludo. Hasta pronto.